...siguiente invitada, que es la secretaria General de Podemos-Euskadi, Pilar Garrido. Egunon. Egunon, buenos días. Eh, ¿Qué lectura hacen esta mañana de los resultados de ayer para el Carrequín Podemos? Bien, bueno, pues eh, está claro que los resultados eh, son malos, no era, no era lo, lo esperado. Y en ese sentido, pues bueno, hay que hacer con tiempo y despacio, pero hay que hacer, ¿no?, revisión, autocrítica y ver dónde, ¿no?, de cuáles han sido los elementos que, que han llevado a que, ¿no?, hayamos eh, perdido, digamos, confianza de, de la ciudadanía. Por otro lado, sí que hay un elemento que también ¿no? nos preocupa y es ¿no? que la mitad de la ciudadanía prácticamente no haya ido a, a votar. Eso es una mala noticia, es malo para la salud democrática de de nuestro país y en ese sentido pues también hay que hay que pensar en, en ello y creo que, que bueno que nos ha afectado de manera particular al Carrequín Podemos-Izquierda Unida, que no hemos sido capaces de, de movilizar esa parte no que se ha quedado en casa. Mm. Eh, se han quedado en casa porque el, el discurso para desbancar al PNV no seducía, porque el tripartito de Izquierdas no seducía, porque no se rentabiliza la presencia en el gobierno de España de Unidas Podemos. Eh, ¿Qué primeros síntomas detecta usted? Bien, como digo, hay que hacer un análisis eh, ¿no? más más más tranquilo para, para intentar acertar, sobre todo, para, para poder poner remedio, porque si no, de poco sirven los los análisis. A mí me da la sensación de que quizás, al ser una, una fuerza nueva, no con una organización, además muy, muy débil, que es una de las cosas que que yo siempre digo que es una de las tareas a, a trabajar, ¿no? Esa implantación territorial, pues bueno, eso hace que, que tengamos un electorado, pues bueno, pues que sea más más fluido en el sentido de que no, no está tan fidelizado. Es decir, el PNV, por ejemplo, por poner el ejemplo contrario, bueno, pues tiene un, un electorado muy muy fiel y en ese sentido, pues bueno, aunque la política ahora es líquida, hay algunos partidos que bueno, pues que fidelizan. Nosotros todavía, pues no lo hemos conseguido. Es verdad que tenemos un suelo que en unas situaciones muy excepcionales en general para para, toda, ¿no? para todas las fuerzas políticas, porque ahí estamos en igualdad, pero en particular también para eh, Podemos-Euskadi porque tenía una nueva candidata que hubiera necesitado más tiempo para consolidarse, una organización que, como digo, estaba no en un periodo todavía ¿no? de naciente casi o de germen, pues bueno, todo eso pues son cuestiones que, que habrá que valorar en, en su justa medida. Mm. Ha dicho Íñigo Errejón eh, que estos resultados y esta realidad política ya no tiene nada que ver con el Podemos que nació o que eclosionó en el año 2015, que ahora se parece básicamente a lo que tenía Izquierda Unida, los resultados de Izquierda Unida y a lo que representaba. ¿Está de acuerdo? Bien, yo, bueno, respeto la opinión de, no de todos, también de, de Íñigo de Garrejón, pero creo que, que, bueno, pues que no tiene ninguna ninguna razón de, de ser. Es decir, eh, podemos seguir siendo esencialmente ese instrumento político en el que en su día él participó de transformación social, una fuerza muy transversal que, que bueno, que viene a, ¿no?, a veces, digamos, le decimos una manera así como, ¿no? muy directa patear el tablero político. Creo que ya, ...podemos ha cambiado la política en este país... ...o sea, desde te lo dicen... ...en las instituciones hasta los vedeles... ¿no? ...en la forma de, de trabajar... En, en, ...en la forma de, de hacer las cosas pequeñas... ...incluso en la institución... Eh, ...la transparencia forma parte de... ...por ejemplo, por poner un ejemplo... ¿no? De, de, esa, ¿no? ...de esa forma de hacer política... ...las primarias... ...entonces bueno, yo creo que ya... ...ya hemos cambiado muchas cosas... ...y por lo tanto también es verdad... ...y, y vuelvo a decir que hay que hacer autocrítica... Y, y hay que ver eh, dónde dónde dónde tenemos los, los fallos cuáles son los, los elementos que, que nos hacen ¿no? que bueno, pues que los ciudadanos a la hora de, de ir a votar pues no no elija mayoritariamente nuestra nuestra acción yo creo que, que en todo caso en lo político y lo dije ayer eh, hemos cumplido o sea, y se ve nuestra nuestra posición y nuestra labor en el gobierno es decir las medidas que han salido no hubieran salido jamás con un gobierno monocolor y seguro que no hay que explicarlo, pero también está la otra parte, que, que tenemos una organización muy débil, que, digamos, estos líos internos de... De, de Podemos, que generalmente se airean mucho más que los que tienen, porque están en todas los, las fuerzas políticas, pues bueno, nos hacen nos hacen mucho daño y hay que aprender, ¿no? Hay que aprender porque de eso se trata y ver cómo hacemos para, pues bueno, sobre todo para construir organización, porque yo creo que el proyecto político sigue siendo el mismo. Eh, ahí están ¿no? La, las acciones, digamos, los hechos que lo corroboran, pero sí nos falta hacer la otra parte. Eh, antes de terminar, eh, Pilar, si me permite una, una más, eh, sí, sí. ponerlo en, en contexto también con, con la jornada electoral en Galicia, donde eh, eh, Podemos y, y las fuerzas alternativas que estaban en su órbita eran hasta ahora segunda fuerza y han desaparecido del, del sí. Parlamento. Hay quien está señalando ya a Pablo Iglesias esta mañana, desastre en Galicia, bajan en Euskadi, responsable Pablo Iglesias. Eh, eh, ¿Se puede hacer una lectura conjunta de los resultados? Bueno, pues sí, en cierta manera, pues bueno, aunque es verdad que en euskadi tenemos un suelo más o menos sólido no que que, que es más bajo del que hubiéramos querido y hemos aguantado bien con esas eh, circunstancias adversas que antes comentaba en Galicia sí se han llevado no un mayor ¿no? Un mayor desgaste, un mayor batacazo, pero estas eh, eh, no Digamos esas voces que enseguida salen a decir que que Pablo Iglesias es el culpable, yo vamos diría que no, pero no básicamente porque creo que si somos un proyecto colectivo lo somos para todo y somos para los éxitos y lo somos para para los fracasos o, ¿no? o, los, o los metacazos que nos podamos dar en en el camino. Lo que sí haremos y estoy segura que lo vamos a hacer tanto en el Estado como en Euskadi es eh, reflexionar, hacer autocrítica, una autocrítica además honesta y, y tirar para adelante porque al final bueno, pues lo, lo principal es la acción política y estamos para con la fuerza que nos ha dado la ciudadanía pero estamos para defender los intereses de las mayorías sociales, que es lo que haremos en el Parlamento Vasco, o en la oposición como dije ayer, ojalá en ese tripartito de izquierdas, pero bueno, esa va a ser una labor fundamental. Bueno, pues esa es la, la lectura que hace esta mañana eh, el Carrequín Podemos. Pilar Garrido, secretaria general de Podemos-Euskadi, eh, con nosotros eh, hoy también. Autocrítica por delante, pero fortalecer la organización y seguir defendiendo las mayorías sociales. Este es, eh, a grandes rasgos, uno de los titulares que se puede extraer de esta primera lectura. Eh, Pilar Casco. Gracias a vosotros, Agur. 9 y